Se me atoraron en la garganta todas aquellas palabras que no dije y que no me dije. Ese miedo a herir, ese no vale la pena, ese no pasa nada. Ese silencio maestro que gritaba en la aparente calma vino a decirme al oído no calles nunca lo que tu alma canta.